Bueno, pues mi nombre es José Luis Montesinos. Eh, Muchas gracias a la academia eh, para que este precios regalen, se ayuda muy a corra, se incurren. Yo eh, es todo el equipo, todos los que he podido venir, el Dani, el Jaco, eh, el Javi, el Jordi y el que esté a casa. Yo eh, es vostra y sou, sou eh, Yo soy ingeniero, director y guionista por ese orden de formación. Cuando yo estaba más o menos eh, a mitad de, de estudios de ingeniería, eh, yo quería hacer cine. Eh, entonces eh, había hecho ya por mi cuenta algunos cortometrajes y con uno de ellos gané un festival que te otorgaba una beca para estudiar en, en el Centro de Estudios Cinematográficos de Cataluña y, y ganamos, ganamos, el primer premio y entonces pues bueno pude, pude me facilitó pues entrar a, a estudiar cine ¿no? en el CEC. A partir de ahí, pues ya fui formándome en otros, en otros cursos, eh, siempre, siempre rodando y equivocándome mucho porque yo creo que es como, como se aprende y, y bueno, hasta día de hoy, o sea, un poco donde, donde he, he trabajado de, de realizador, eh, de director, tanto en publicidad como en televisión eh, y en cine y aparte de, de guionista eh, para, para la pequeña y para la gran pantalla. Yo normalmente en los cortometrajes lo que más me gusta es hacer historias de, de supervivientes. Yo los llamo supervivientes eh, que ante una circunstancia eh, difícil y extrema sacan sus pequeños dones comunes para, para salir adelante. Entonces trabajo mucho eh, junto con el otro guionista normalmente cuando trabajamos, que es, que es Jack Slesa, pues esos, esos valores tanto buenos y malos de los personajes. Entonces a partir de ahí, eh, se llega a una serie de conclusiones en el guión, esas conclusiones pertenecen al espectador. Yo creo que el cine es una herramienta muy potente para divulgar esos mensajes, eh, pero, ojo, porque a veces se pueden malinterpretar. Eh, ¿Cuántas veces eh, se ha hablado con un autor de una película y esa película se ha identificado con una serie de valores y el autor luego te ha dicho yo, ni de coña, habría querido eh, manifestar esos valores? Porque, bueno, a veces pues, los autores, y yo me incluyo, podemos ser un poco ambiguos en los finales, en las historias, en los personajes. Y a lo mejor lo que más nos interesa igual en un personaje son los valores negativos que pueda tener, porque nos enriquece que sea una mala persona. Eh, hay algunas historias que acaban mejor que otras. Ahora has puesto el ejemplo de, de, de, de Runner, ¿no? O, o, de, o de la historia de siempre. Eh, en esos casos, pues bueno, tiene. Me gusta decir que tiene un final un poco agridulce, ¿no? porque no es todo lo bueno que nos no gustaría, pero, pero siempre hay una, hay una chispa de, de luz ¿no? al, al final de la historia. Ahora que comentabas el, el ejemplo de la historia de siempre, sí, ese tipo ha tenido el valor de la valentía, por ejemplo, ¿no? en hacer lo que hace, porque vale que es un actor, pero tienes que, que ser valiente para hacerlo. Tiene el valor del, del, del sentimiento, ¿no? como, como, como bien has dicho. Pero, pero bueno, también te podía decir, no deja de engañar a la gente que está allí. Eso lo no podías identificar como un valor negativo. O sea, parece mentira, ¿no? Pero igual te estoy yo sacando las cosas malas de ese personaje. Ese personaje eh, ha sido un, un borracho. Ese personaje ha, ha, ha tenido que dejar a su mujer por, por la mala vida que ha, llegado, que ha llevado. ¿no? Y, y, y ahora pues la tiene, la tiene que recuperar. Sí, ya sé que no paramos de discutir. Pero quizá también es porque no me has dado una última oportunidad, ¿no? Las cosas se hablan. Yo nunca quise hacerte daño. ¡Joder, Susana, una tregua que te estoy hablando de corazón! Es muy curioso porque... es En el caso de ese cortometraje, que ahora ya hace años, ahora podemos hacer spoilers tranquilamente, eh, nosotros cuando, cuando lo planteamos, lo planteamos con un, un montón de matices, eh, incluso matices, muchos matices de atrecho, que, que nos servían incluso para hacer algunas críticas ¿no? eh, sociales. ¿no? Por ejemplo, eh, quiero recordar que cuando, cuando llega el autobús al final y el personaje se, se, se sube en otro autobús para volver a hacer lo mismo, había un autobús que llevaba un, un, una cartelería eh, en el lateral. Que un letrero que era el de Dios eh, si sí existe y el otro autobús llevaba otro cartel que era Dios no existe, no sé si os acordáis de la problemática que había con el tema de, de los anuncios que, que, que fueron reales, que se pusieron en los autobuses, entonces primero salió el del creo que fue el no existe y luego el del sí existe, entonces yo en ese momento me planteé qué estupidez estar gastando dinero en este tipo de cartelería cuando eso es una decisión individual de cada uno y muy personal y en cambio se puede dedicar a, a algo mucho más útil, ¿no? Eh, como por ejemplo intentar ayudar a un tipo de persona que tiene un talento como en el caso del protagonista ¿no? y que quiere rehacer su vida. Y lo pusimos por eso. Entonces, ¿qué pasa? Yo me encuentro muchas veces que mirando por internet ¿no? algunos comentarios ¿no? hay gente que dice, ah, qué bonito ¿no? que, que, que, que acabe el cuarto con el... Que por cierto, eh, tuvimos un error. Esto nunca lo he comentado, de hecho. Eh, al principio venía el cartel de Dios sí existe y luego venía el cartel de Dios no existe porque yo lo quería así. Tuvimos un error y, bueno, por, por, por, por atrezzo y tal, al final fue al revés. Y entonces la gente comenta, ay, qué bonito que acabe con el cartel de Dios si existe, ¿no? <risa> claro, muchas veces no tengo otra que reírme diciendo, bueno, esto es, es fruto del azar. O sea, nosotros lo que queríamos sencillamente era mostrar esa crítica. Si se entendió bien, pues bien. Si se entendió de otra manera, pues también bien, porque, insisto, eh, esto ya va de mano del espectador, pero viene a relación un poco con lo que decíamos, lo ¿no? de ojo con los valores porque igual tú no has querido mostrar exactamente eso, sino otra cosa. Y al final el público se ha podido quedar con una tercera. O sea, imagínate. Aquello fue muy duro para todos. Esto sigue igual. O sea, hay que seguir trabajando, hay que seguir equivocándote y seguir haciendo. Aquest Kurt eh, va de segones oportunitats. Així que, si us veu una segona oportunitat, agafeu-la, perquè segurament la mereixereu. I com li diem, eh, veritat, Esther, al nostre filla abans d'anar a dormir, eh, qualsevol nit pot sortir al sol. Així que, gràcies.